Hello. El otro día me dijo una persona, lugar yo quiero pasar mi voz a texto. Quiero hablarle al ordenador y que se convierta en un texto que yo luego pueda pegar en mi blog, en un documento. Bueno, pues eso es un reconocimiento de voz, ¿vale? Y hay muchos programas gratuitos que lo hacen, pero con este truco que he encontrado, bueno, es un reconocedor de voz fabuloso y además lo tenemos al alcance todos. Pues es así de sencillo. Es el traductor de Google. Tú pones en Google Traductor y vamos a entrar en el Google Translate. Ojo, no en la caja esta que viene cuando sale en la búsqueda de Google nos aparece esa cajita ya porque hemos puesto traductor y directamente podemos hacer una traducción ahí. No, vamos directamente a ir a la página del traductor de Google, la grande. Primero buscamos que el idioma en el que vamos a escribir esté en español y lo que vamos a hacer no es escribir, sino que vamos a darle al micrófono y vamos a hablar. Esto se hace con Google Chrome. Es el, el navegador web que tiene esa posibilidad de reconocer tu micrófono. Entonces hacemos de la siguiente manera. Le damos al micrófono, ahora aparece esa cajita de habla ahora y fijaos cómo me está reconociendo la voz y está haciéndolo además de una manera muy correcta. Es decir, probablemente tengamos que revisar el texto porque en todos los reconocedores de voz tenemos que revisar el texto. Pero en este, la verdad es que capta muy bien las palabras si las dices de una manera clara, directa, sin trabarte, con un ritmo adecuado. Es más, tiene algunos trucos como que puedes decir punto y coma y te hace el punto y la coma. Yo digo punto. Luego digo coma y me lo hace. ¿Veis qué fácil? Bueno, pues con un poquito de práctica y entrenando la voz para ser capaces de hacerlo y de que nos reconozca bien lo que estamos diciendo, el traductor de Google es un reconocedor de voz a texto fenomenal. Solo tenemos que copiar lo que tenemos aquí, pegarlo donde queramos, una pequeña revisión y arreglado. Qué bien, ¿no? Bueno, pues seguid poniéndome retos, haciéndome preguntas, gestión del conocimiento, vivir en Internet tiene que ser esto. Yo soy Luis Ángel, Lugar Zen, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!